Hola amigos. Cada día, con nosotros, aprende un poco más de conocimiento. Bélgica es un país bastante pequeño de Europa, con una superficie de unos 30.689 km superíndice 2 con una población de más de 11,6 millones de personas. La capital, Bruselas, sirve como sede de la UE y la OTAN. Con un papel tan importante, ha sido dos veces durante mucho tiempo Bélgica no ha tenido un gobierno. La primera vez duró 541 días, de 2010 a 2011. La segunda vez, rompieron su propio récord con 652 días de 2019 a 2020. Entonces, ¿cómo funciona todo sin el gobierno? Primero, para entender por qué este país está tan desordenado que no hay gobierno, echemos un vistazo rápido a su historia. En tiempos muy antiguos, alrededor del año 500 AC, los primeros pobladores de lo que Bélgica fueron la tribu belgi. No tienen nada especial, excepto el nombre que se les da Bélgica, Bélgica. Desde el año 57 AC hasta el siglo V, estuvieron bajo el dominio del Imperio Romano. Durante este periodo, el territorio belga, al igual que otras partes de Europa, recibió la influencia de la cultura romana y hablaba latín. En el siglo VI, las tribus germánicas, que luego formaron el Sacro Imperio Romano Germánico, comenzaron a crecer. Derrotaron a los romanos y dominaron Europa Central. En Bélgica, la gente del norte se asimila al pueblo alemán, mientras que en el sur aún conservan la cultura romana y hablan latín. A través de los siglos y de las diferentes dinastías, las dos regiones de Bélgica aún mantienen diferencias culturales y lingüísticas. Sin embargo, los habitantes del norte de Bélgica junto con la comunidad holandesa desarrollaron el idioma alemán al holandés. En el sur, ellos, junto con los franceses, convirtieron el idioma romano en francés. Avanzaremos rápidamente a través de varias etapas no relacionadas con el tema de hoy. En 1830, Bélgica se convirtió en un país independiente, después de una revolución de 15 años contra el dominio holandés. Se formó un nuevo gobierno, compuesto principalmente por la élite de habla francesa. La comunidad de habla holandesa está aislada de la política porque la mayoría de ellos trabajan en la agricultura y son más pobres. Aunque se sienten injustos y menospreciados, no pueden hacer nada más, tratando de enriquecerse para ganar poder. Sin embargo, en las décadas que siguieron, no hubo cambios importantes, aparte del reconocimiento por parte del gobierno belga del holandés como segundo idioma oficial, además del francés. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que la situación comenzó a cambiar. En el norte, la producción de bienes de consumo se disparó a medida que aumentaba la demanda europea. Mientras tanto, en el sur las industrias pesadas como la minería del carbón son ineficientes debido a la disminución de las reservas, la producción de acero se debilita porque hay muchos países competidores. Como resultado, la economía del norte de Bélgica superó rápidamente a la del sur. Y la comunidad de habla holandesa comenzó a tener poder político. Miedo a que abrumen y se extiendan hacia el sur. Los políticos del sur se unieron para dividir la frontera, separándola del norte. A principios de la década de 1960, Bélgica se dividió en dos regiones distintas, el norte se llama Flandes y habla neerlandés. El sur se llama Balonia y habla francés. Además, también hay dos pequeñas comunidades, una es la capital Bruselas, bilingüe francés-neerlandés, la otra es la comunidad de habla alemana, en Balonia Oriental. Pero debido a que son neutrales, a la gente por lo general no le importa este grupo. Desde la separación, las cosas se han vuelto aún más complicadas. Ambos lados quieren convertirse en la fuerza dominante en el país, lo que lleva a interminables luchas internas y la formación de un gobierno complicado. Explicar la estructura del gobierno belga también es difícil, así que simplificaremos todo lo posible. Básicamente, en cada región de Bélgica hay seis partidos políticos diferentes, un total de doce. Para formar un gobierno constitucional debe haber una coalición de al menos cuatro partidos diferentes de los dos dominios. Por ejemplo, de 2014 a 2018, el gobierno belga estuvo dirigido por el primer ministro Charles Michel. Su coalición de gobierno consta de cuatro partidos, tres de los cuales son de Flandes de habla holandesa, los conservadores, cristianos y nacionalistas, y el otro es el Partido Liberal de Balonia, que habla francés. Al final de un mandato de cuatro años, el partido nacionalista abandonó la coalición debido a la disidencia. Eso significa que el gobierno se está desmornando debido a la falta de miembros y lleva tiempo formar una nueva coalición de gobierno. En el pasado, esta situación ha ocurrido bastantes veces en Bélgica. La razón principal se debe a las diferencias de idioma y cultura, así como a las opiniones políticas entre los partidos del norte y del sur. Simplemente no querían aliarse entre sí. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay gobierno? El asesinato queda impune, no es necesario pagar impuestos y el tráfico es caótico. La realidad no es así, todo sigue yendo bastante normal. Los autos todavía están en el camino, las escuelas todavía están abiertas y los criminales todavía están siendo juzgados. Todo parece ir bien porque, a la espera de una nueva coalición, Bélgica elegirá un primer ministro interino para dirigir un parlamento temporal que llama a un gobierno de atención. Sin embargo, no tienen el mismo poder absoluto que un gobierno legítimo, cada decisión es extremadamente lenta porque requiere la aprobación de 12 partidos políticos. Lo más llamativo es que durante la pandemia de COVID, Bélgica es uno de los países con mayor número de contagios del mundo con 1.164.000 personas, lo que supone el 10% de la población. La razón es que el gobierno de atención tomar decisiones sobre el distanciamiento social, así como aplicar la prevención de la epidemia y el trabajo de controles lento. Además, cada vez que no hay un gobierno legítimo, el gasto presupuestario de Bélgica siempre supera sus ingresos, lo que lleva a un rápido aumento del déficit, que luego corre a cargo del pueblo. El nuevo gobierno se vio obligado a recaudar más impuestos para compensar. La inestable situación política también desalienta a los inversores. Muchas empresas quieren entrar en Bélgica, pero luego deciden elegir un entorno mejor. Además, la lentitud en la gestión de los trámites, las pensiones y la asistencia sanitaria hace que la gente se sienta frustrada. Cada vez que el gobierno se interrumpe, hay protestas en Bélgica, lo que provoca inseguridad social. También es debido a la desunión, así como a las feroces luchas políticas internas, que la prensa internacional suele calificar a Bélgica como un país fracasado, a pesar de que su PIB per cápita alcanza los 50.000 dólares. El vídeo termina aquí. Gracias a todos por verlo y darle me gusta. Si encuentra útil el vídeo, por favor denos un me gusta y suscríbase al canal para apoyarnos. Adiós y nos vemos de nuevo.